Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo sobre Flutter, este framework que nos permite crear aplicaciones tanto para Android como iOS de manera muy simple y visualmente muy atractivos. En el episodio pasado estuvimos trabajando en un lector de noticias para el diario Río Negro, el cual vamos a continuar hoy, agregándole nueva funcionalidad. La idea es poder, además de leer el título como ya habíamos hecho, poder leer el contenido de la noticia y para eso vamos a necesitar poder ir a otra pantalla ni bien hagamos clic en algunos de estos elementos que ahora no hacen nada. Ninguna aplicación en general que saquemos a producción va a tener solo una pantalla, por lo tanto tenemos que aprender en algún momento cómo hacer una aplicación de múltiples pantallas, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Así que ya sin otro preámbulo vamos a poner manos en el código. Para empezar a trabajar con rutas, lo primero que tenemos que hacer es entender un poco qué es lo que estaría pasando, ¿sí? si nosotros miramos bien cómo es la estructura de nuestra aplicación hoy tenemos una Material App y dentro de ella tenemos un Stateful Widget que es la que representa toda nuestra pantalla esta pantalla inicia con un Scaffold que nos permite poner una bar y el contenido en sí eso quiere decir que nosotros podemos decir que nuestra Activity o nuestra pantalla como queramos decirle está representada por este My Home Page, que está asignada al atributo home de nuestro material app. Esto significa que si yo soy capaz de cambiar que widget inicializo acá, voy a poder cambiar de pantalla y si esto lo trato como si fuera una pila donde las nuevas pantallas las voy apilando y desapilando lo que voy a generar es el efecto de que voy cambiando de pantallas así como en Android, por ejemplo, abro y cierro Activities. Afortunadamente esto no tenemos que hacerlo 100% a mano ya MaterialApp trae las herramientas para trabajarlo. El primer atributo donde podemos definir ruta, sí, hay más de una forma dependiendo de lo que queremos lograr, es el atributo Route, que es un mapa donde podemos definir nuestras rutas. Las rutas en general tienen un nombre, que es el primer atributo, por ejemplo, la ruta barra, y a este tenemos que asignarle la ruta. Sin embargo, las rutas no, no se generan directamente, sino a través de un Builder. Este Builder recibe un build context y devuelve el widget que queremos construir. Asimismo, podríamos tener otra ruta que se llame, por ejemplo, Show, que va a tener su propio Builder. Y que devuelva otro widget. Por ejemplo, un container vacío. Si hacemos un cot ahora, deberíamos ver exactamente lo mismo que estamos viendo en la aplicación sin sufrir modificaciones. Bien, lo que me faltó acá, que me está diciendo el error, es que si yo defino cuál es mi home, no debería definir una ruta que tenga el nombre de bar. Por lo tanto, esta la vamos a eliminar. Y ahora sí estoy viéndole lo mismo que antes. Estoy cargando las noticias y una vez que cargue las noticias, muestro la noticia y las imágenes. Y hasta este momento tenemos exactamente el mismo comportamiento que antes. Pero ahora tenemos dos posibles rutas a las cuales ir. Entonces, para ir de una ruta a otra, lo que usamos es un widget que se llama Navigator. Pero para poder navegar algo debemos primero poder cliquear las cosas. Así que vamos a agregar un onClick, que es un on tap a cada noticia dentro de los ítems de la lista. Vamos a agregar un nuevo widget, que es un Gesture Detector. Y aquí vamos a llamar al on tap Y dentro vamos a llamar a nuestro navigator. Este widget se llama navigator. Vamos a pedir of context. Y acá vamos a hacer una pequeña explicación de qué significa este off. Si nosotros vamos a ver el código de este navigator, vemos que es un stateful widget, sí. Es decir, estamos usando un widget de, de una función, que no es algo muy natural, por decirlo así, ya que en general nosotros los widgets los veníamos anidando. Ahora lo que nos permite este off es buscar dentro del árbol actual un widget de tipo navigator que ya esté insertado en el árbol de widget. ¿Sí? Este navigator no lo creamos nosotros, sino que ya está creado lo que nos estamos diciendo con el off. Es decir, busca dentro de mis padres todo para arriba del árbol una instancia de navigator y devuélvemela es una forma que tiene Flutter de que los hijos puedan acceder a widgets que están antes en la jerarquía de árboles sin tener que pasárselos por parámetros todo el tiempo. Otro widget que es del mismo estilo es este Media Query que también ya debería estar creado antes. Para ver eso deberíamos buscar en nuestro árbol que lo tengo acá abierto en el inspector. Si le hacemos clic en el Material App podemos ver todo lo que está creando el Material App. Dentro de esto si buscamos Navigator podemos ver que a esta altura tenemos un widget de tipo navigator que ya está creado es decir que cualquier hijo de material app puede acceder a esta instancia de navigator y es la es única para todos es una forma muy fácil de tener cosas en común que se puedan ir pidiendo de entre los métodos que podemos llamar sobre el navigator existe el, el método pushNamed que le podemos pasar una ruta por su nombre. Por ejemplo, queremos ir a Show. Si salvamos esto, ahora cuando cliquemos una noticia, bien, se hizo una animación de slide, que es la default de iOS, y se muestra una pantalla en negro. ¿Por qué en negro? Porque nuestro, nuestro Show muestra un container vacío, ¿sí? Pero ahí ya tenemos otra página. Lo único que nos faltaría es ver cómo volver, que lo vamos a ver ahora cuando hagamos esta pantalla, ¿sí? Obviamente, en esta pantalla, no nos sirve, vamos a poner un show page y vamos a crear otro stateful widget que se llame show page. Este widget lo que queremos mostrar es básicamente un scaffold muy parecido al que ya teníamos, como para mantener la estructura. Esto lo podríamos modularizar de un montón de formas sacando esto a un widget que podamos reutilizar, pero por un problema de tiempo yo solamente voy a hacer un copy paste y definir un body que solamente tenga un container vacío ajustar acá el título, que debería decir, vamos a ponerle la palabra show, reiniciamos la aplicación, ahora sí, cuando hacemos clic en la noticia, vemos que tenemos una pantalla de show, como antes, y automáticamente tenemos el iconito para volver. ¿Sí? Si hacemos clic en otra noticia, nuevamente tenemos la noticia, y ya nos agrega para volver. Si quisiéramos hacerlo nosotros, porque queremos cambiarle, por ejemplo, el, el color de ese icono, Haremos un leading con un icon, vamos a ponerle que use la arrow de iOS y que sea de color eh, black, que es el mismo color del título. Salvamos esto, abrimos nuevamente una noticia y ahora nuestra arrow es negra. Pero sin embargo, si la cliqueamos no pasa nada. ¿Por no pasa nada? Porque esto no es cliqueable. Entonces deberíamos meterlo de otro Inwell para aplicar el efecto de Material Design de las onditas cuando uno lo presiona. Y a su vez podemos decir un onTap. Ahora lo que queremos hacer, queremos volver a la página anterior. Como esto se supone que funcionan como si fuera un stack, lo que queremos hacer básicamente es un pop. Entonces hacemos Navigator of Context y existe un método pop salvamos así y ahora cuando cliquemos en el back, nuevamente podemos navegar entre las dos pantallas. Así como tenemos ahora estructurar la aplicación, tampoco es muy interesante porque mostrar una página en blanco no tiene nada divertido, por lo tanto lo que tenemos que hacer ahora es tratar de pasarle los parámetros a mostrar. Así que lo que querríamos hacer es poder decir cuál es el título y cuál es el contenido a mostrar. ¿sí? Vamos a pasárselo por parámetros. Por lo tanto vamos a crear un título y un contenido. Vamos a crear un constructor que, donde podamos pasar estos dos valores. Ahora acá en vez de show page deberíamos pasarle el título y el contenido. Y una vez que hicimos eso podemos venir acá y cambiar por el título. Necesitamos hacer un hot restart porque cambiamos un stateful widget le agregamos cosas a su, al widget, por lo tanto, es válido el estado. Ahora sí, si entramos a la noticia, el título es dinámico. El contenido todavía no estamos haciendo nada, pero vamos a empezar viendo cómo pasarle parámetros de una ruta a otra. Cuando se trata de pasar parámetros, lo que debemos hacer es, cuando llamamos a push name si vamos a ver la definición de las funciones, vemos que podemos pasar argumentos, que es básicamente un object cualquiera. Obviamente, ese object nosotros podríamos decir que queremos pasarle directamente nuestro ítem RSS, ¿sí? Le pasamos el argument y le decimos que es nuestro ítem. Con eso ahora deberíamos poder venir acá y cuando nos llaman a nuestra ruta vemos que no tenemos ninguna forma de cómo leer ese argumento. Si sí, vamos a ver cómo está definido este atributo routes, vemos que es un mapa de widget builder que solo recibe el contexto ¿Sí? es un alias no hay forma de recibir el argumento de manera simple si utilizamos routes por lo tanto lo que se suele utilizar es otro atributo que se llama onGenerateRoute route este onGenerateRoute route recibe un root settings y debe devolver un material root page perdón material page route. Este material base root requiere sí o sí un builder y tiene un settings opcional y un par de boolean que son para diálogos y otras cosas que no nos interesan. Por lo tanto, nosotros la vamos a crear. Queremos pasarle un builder. Ese builder lo vamos a declarar acá arriba como builder que va a ser un widget builder. Y como settings, le vamos a pasar las mismas settings que recibimos nosotros. Ahora nos está quedando definir qué es este builder, este builder es lo mismo que tenemos acá arriba, básicamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un switch viendo cuál es el nombre de la ruta que queremos construir y dependiendo cuál es la que la que sea que haya que crear, podemos decir que el builder es igual a esa una función o en el caso de show que el builder es el que crea el show page está un poquito mejor de formato este route se va a llamar cuando alguien puse una una ruta con nombre, vamos a borrar este mapa, que no necesitamos más lo que vamos a hacer es vamos a ver el name de esa ruta que estamos queriendo crear dependiendo del name, vamos a generar un builder, en el caso de que la ruta sea barra, vamos a crear el homepage, y si la ruta es show, vamos a crear un builder que devuelva un show page y luego vamos a devolver un material page route con todos estos datos que inicializamos lo bueno que ahora lo que podemos hacer nosotros es preguntarnos si en el caso de que me llamen al show vamos a definir una variable args que sea tenga el, el valor de argumentos que nos pasaron y si el argumento es de tipo rssitem vamos a decir que nuestro builder va a devolver un show page podríamos poner un else con un error por si alguien se equivoca y no nos pasa el argumento no nos interesa mucho ahora y vamos a pasar sobre ese argumento queremos sacar el title ¿Sí? como vieron ahí me autocompletó el args con todos los atributos de, de un RSS Item aunque nuestro argumento es un object eso es porque DART luego de, de un casteo dentro de la conciliad si true ya asume que acá dentro es un RSS item y nos permite autocompletarlo por más que inicialmente sea un object ¿sí? eso se llama SmartCast y es algo que los lenguajes modernos ya están trayendo casi en su mayoría y viene muy cómodo porque nos permite usar las herramientas de autocomplete de los editores vamos a Reiniciar todo desde cero y ver cómo funciona esto. Bueno, sí, elegimos una noticia de cualquiera y como ven el título cambia. El título es muy largo para entrar completo acá arriba obviamente, pero va cambiando. Conmoción, dolor, no son todas muy felices las noticias que tengo para elegir ahora. Vamos a elegir, ¿Sí? Vieron que ya va cambiando de manera dinámica y coincide con lo que es el título de la noticia. Entonces ahora además de la noticia podríamos pasarle el contenido vamos a pasar el html que tiene esta noticia para mostrar el html lo que vamos a hacer vamos a usar un webview como usaríamos tanto en Android como en iOS en la situación de estas y para eso vamos a usar un nuevo paquete que liberó Google hace poco en el canal de Flutter Oficial está el video explicando cómo utilizarlo y si no pueden ir a la documentación del widget lo primero que tenemos que hacer es agregar la librería que vamos a usar en este caso es el la versión 0.3 y ejecutar un get packages para instalarlo. Mientras esto se instalando en iOS hay que hacer algo extra que es abrir la carpeta iOS, venir a runner y abrir el archivo info.plist. Acá al final tenemos que crear dos, una nueva clave que se llame Flutter.io Flutter en Flutter bebed view preview y ponerla en yes. A partir de ahí, nos va a dejar utilizar el WebView en nuestra aplicación. Si no hacen esto, va a tirar una acá por la consola de que les falta eso. ¿eh? Esto está en la documentación oficial de, de WebView Flutter. Como cambiamos algo de la carpeta iOS, tenemos que apretar Stop y darle Play de vuelta para que cargue. Ahora que tenemos corriendo nuestra aplicación de nuevo, podemos venir y utilizar nuestra WebView. Vamos a ver, este es nuestro método Body que devolvió un container y ahora devolver un WebView. Para poder usarlo vamos a tener que importar la librería y a modo solamente informativo vamos a cargar una URL que es lo que nos pide como URL inicial y vamos a cargar nuevo y novedoso que ha salido hace poco. Reiniciamos nuestra aplicación y ahora que cargó, si clicamos en cualquiera de las noticias ahí cargó la página de Google. Por defecto, JavaScript está deshabilitado, así que esto puede no andar como debería. Pero en realidad nosotros los que, no que queremos cargar una página, sino que tenemos un HTML que representa la noticia que ya venía en el RSS. Desafortunadamente, todavía acá no implementaron una forma de pasar HTML directo, como si se puede en el WebView de Android, por ejemplo, y solo podemos pasar URLs. Sin embargo, hay una URL que se llama Data, que es data2.barra barra donde se pueden pasar datos y vamos a aprovecharnos de que eso es una url válida para decirle al webview que nos cargue el contenido. ¿Cómo logramos eso? Básicamente la clase URI tiene un método que se llama DataFromString, el cual recibe cuál es el contenido que queremos pasar y algunos parámetros como el tipo de url que queremos generar. En este caso seteamos el los parámetros para UTF-8 para que no, no dé de error de encoding. Y que el MIMETIME va a ser un text HTML. Eso lo convertimos a un string. Y nos va a dar una, re, una URL que el WebView va a saber interpretar. Si ahora salvamos. Vamos a hacer un hot restart. Porque es un cambio medio grande. Por ahí no lo está tomando. Sí, recuerden que WebView está en desarrollo todavía. Por lo tanto puede tener algunos errores inesperados. Si abro la noticia. Veo que ahora veo el HTML de la noticia. sí, Hace un poco de zoom. ¿Eh? Muy fácil de leer ya que tiene un diseño, un estilo muy, muy, muy hermoso. Vamos a abrir la primera, la tercera que tiene imágenes y vemos que las imágenes también se cargan gigantes, el texto en miniatura, pero el contenido se carga y se puede scrollear. Vamos a aplicar un pequeño cambio. Vamos a darle un poco de estilo a esa noticia. sí. Si bien acá estamos pasando el contenido directamente, si nosotros declaramos acá un atributo que se llama style, que tenga algo de CSS, y lo anteponemos al contenido de nuestro widget, podríamos sobreescribir algunos diseños dentro del HTML. Como esto es un curso de Flutter y no de CSS, yo ya tengo armados los diseños que quiero mostrar. Básicamente le pongo un poquito de onda a las imágenes, y agrando la tipografía. Recargamos la aplicación, entramos a una noticia y ahora el texto tiene un tamaño razonable para poder leerlo. Si abrimos una que tenga imágenes, ahora la imagen tiene el 100% del ancho más un bordecito y el, tama y el alto es también razonable. Ahora bien, todavía nos estaría faltando un poco de organización con el tema de los padding y ahí ya no hace falta trabajar en HTML, ya que como WebView es un widget nativo en este momento dentro de nuestro árbol de widgets, simplemente yo puedo poner un padding simétrico y decirle que horizontalmente se separe 16 píxeles, salvamos y automáticamente ahora tengo mi padding tal como lo definimos en el árbol de widget de ambos lados de manera muy fácil ya el WebView está integrado en nuestra aplicación y podemos leer cualquier noticia de las que tengamos en la lista. Muy bien gente espero que les haya gustado el capítulo de hoy, que hayan entendido cómo, cómo empezar a trabajar con múltiples pantallas dentro de Flutter. En otros capítulos vamos a ir agregando otras funcionalidades, aprendiendo un poco cómo organizar las pantallas, cómo reutilizar elementos entre ellas y vamos a empezar a utilizar otras librerías, ya que este esta forma de generar rutas es muy cómoda cuando tenemos un número pequeño, cuando tenemos 50, 60, 70 pantallas en la aplicación, tenerlas definidas así con los nombres se vuelve un poquito inmanejable. Y vamos a ver otras librerías, una es Fluro, que es una de las más usadas, es la que más me gusta a mí, y vamos a ver si encuentro alguna otra que alguna otra con la cual podamos trabajar que tenga algún concepto interesante. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, activen la campanita, recomiéndenme y déjenme en comentarios de cualquier cosa que les interese ver en futuros episodios. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.